Bueno, este trabajo interdisciplinario fue posible gracias a un convenio de desempeño del Ministerio de Educación. Eh, un, un convenio de desempeño que estaba en el proyecto de hábitat sostenible que la Universidad Bío Bío se adjudicó en el año 2013. Con eso se hizo un llamado a un concurso interno para poder presentar proyectos para la universidad que permitieran visibilizar el conocimiento que tiene la universidad en este material que es la madera. La madera está presente en la Universidad Bío desde el año 1960 aproximadamente y nosotros pudimos reunir un grupo de investigadores que vienen de distintas áreas, como eh, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de la madera, diseño industrial y mecánica. Entonces, con ese grupo se armó ¿cierto? una idea de un proyecto, y este proyecto, eh, como siempre digo yo, al menos estos términos constructivos, que son las obras los que nos unen, y esta obra nos unió. Bueno, el proyecto de alguna u otra manera lo que hace es compagina dos, dos anhelos de la de la, construcción, de, de, de la sostenibilidad. ¿no? Por un lado la, la, la, el uso de la bicicleta, el uso masivo y la promoción del uso de la bicicleta en las ciudades y en entornos eh, urbanos y en entornos naturales. Pero la promoción del, del, del, del uso de la bicicleta y por otro lado la construcción en madera. ¿no? De alguna u otra manera nosotros apalancamos algo que de alguna otra manera... Se, se sabe, se, se comenta que la universidad tiene una cierta, una cierta know-how, una cierta capacidad de, de desarrollo, de, de, eh, de investigación bastante poderosa en el tema, y robusta en, en el tema de la construcción en madera y eh, un poco lo que hicimos fue capitalizar eso, eso, eso, esos dos mundos. ¿En qué? En un elemento que, que un elemento junta esos, do, esos dos mundos a través de una ciclovía elevada en madera. El contexto en el cual se planteó esto era básicamente la, el reemplazo ¿no? de las galerías actualmente existentes en la universidad por una galería completamente en madera que permitiera, por un lado, seguir protegiendo y, y, y cubriendo ¿no? la, las galerías para el uso normal, ¿no? pero en la parte superior, eh, una ciclovía elevada que permitiera llegar a los edificios, del, en el segundo piso, los edificios en bicicleta eh, directamente. Lo que, nosotros, lo que nosotros estamos planteando en ese proyecto es un prototipo, ¿no? es un fragmento de un prototipo, de, de esa idea, básicamente. La verdad es que el proyecto fue muy desafiante porque en primer lugar, dada la particularidad que tiene, porque ejemplos como estos no hay, digamos. O sea, es muy difícil encontrar ejemplos similares. Eh, primero que nada, generó una demanda de coordinación de especialidades muy importante. O sea, todo el desarrollo de ingeniería tiene que ir muy de la mano con todo lo que el arquitecto estaba pensando. O sea, no, no, es como, no era como el flujo de un proyecto típico en donde el, proyecto, el, ingenier, el arquitecto plantea su idea, la tomamos y se calcula, digamos. Porque en realidad requiere una serie de otros elementos de coordinación eh, para poder desarrollar el proyecto de manera, de manera correcta. Ahora, esa idea puede escalar en otros contextos sin lugar a dudas. Nosotros ya hemos aprendido bastante a punta de ensayo y error y, y obviamente también de investigación bastante dura de cómo esta, esta idea se puede materializar en contextos tales como pueden ser, por ejemplo, bordes costeros, como pueden ser, por ejemplo, parques naturales o también en zonas urbanas eh, con algunos problemas de, de conectividad. ¿no? O sea, aquí estamos hablando de alguna otra manera eh, eh, de una solución aplicable en, otro, en otros contextos. Desde nuestro contexto entendemos que la universidad es un lugar para crear, para probar, para innovar, para eh, poder proponer también a la sociedad. Y qué mejor que ocupar algunos espacios de la universidad para, como para prototipar. Prototipar y con, con la certeza de ese prototipo poder proponer soluciones al medio social ¿cierto? o económico que permitan que nuestra sociedad resuelva algunos de esos problemas y en, dentro de los problemas está el uso del transporte en Chile donde vemos que el, el automóvil va en alza cada, cada año en términos de venta pero vemos que el, el nivel de las autopistas, calzadas, eh, calles no aumenta y tenemos cierto ta, eh, congestión o tacos vehiculares que son importantes por lo tanto con Patricio Álvarez de Ingeniería Civil, bueno, dijimos, en el transporte también hay algo que proponer. Y, y esa propuesta eh, termina en una ciclovía estructurada en madera porque es parte de nuestro conocimiento por ejemplo, un, un, un parque, un borde costero, una playa, una laguna, o sea, donde en realidad se requiera una estructura que no sea invasiva con el entorno, que no sea una estructura de acero muy fría, que no sea una estructura de hormigón armado muy intrusiva, sino que más bien una estructura que pudiera a lo mejor montarse rápidamente, de fácil, fácil montaje de construcción en laboratorio, digamos, en talleres, y evidentemente en madera, o sea, donde el entorno requiera soluciones de este tipo. Por ejemplo, no necesariamente ciclovías pueden ser... Eh, Pasos peatonales, pueden ser miradores, pueden ser una serie de otros elementos vinculados a, a la circulación peatonal que se requieran plataformas como esta. Es un trabajo donde hay colaboración de la Universidad del Bio, Bio con, eh, y también con empresas del sector privado, ya donde nos colaboran en los distintos ámbitos eh, tecnológicos que se desarrollan en este tipo de prototipo de, estas auto, eh, de, de este trabajo que se, para, para la bicicleta. Ya eh, En términos del desarrollo de la universidad, eh, esto es simplemente la concreción tanto de la investigación aplicada y como la investigación, en este caso, eh, teórica que se ve eh, reflejado en estos tipos de proyectos. En términos de la universidad y su desarrollo y su trabajo con la comunidad, efectivamente esto se puede extender a distintos ámbitos.